Bueno, y mucha atención, este, esta información es realmente muy importante. Pues este fin de semana se llevó a cabo en todo el país las elecciones o la selección más bien, de los precandidatos de la Colombia Humana que van a participar luego por una candidatura dentro del Pacto Histórico bien sea para consejos municipales, para asambleas departamentales, alcaldías o gobernaciones o en algunas ciudades, las juntas administradoras locales pues lo que hay hoy como resultado, casi por todo el país es una serie de quejas donde se denuncia públicamente que al parecer hemos sido infiltrados por eh, la ultraderecha colombiana eh, que han escrito personas dentro del de partido Colombia Humana y que ahorita fueron candidatizados eh, eh, y que en muchos casos y en muchos lugares pues ganaron esas precandidaturas y esto realmente es muy peligroso yo creo que eh, esto tenemos que denunciarlo abiertamente porque la gente está mostrando en redes sociales pruebas yo les voy a poner aquí unas fotos de, de algunas de esas personas pero esto tiene que denunciarse muy fuertemente porque el comité de ética del partido Colombia Humana, al cual yo pertenezco y del cual también soy miembro fundador, pues eh, tiene que eh, actuar rápidamente porque no, permi no podemos permitir nosotros que hoy el partido de gobierno, porque Gustavo Petro además también ha sido eh, el fundador de Colombia Humana y presidente de Colombia Humana, que el partido de gobierno pues eh, hoy eh, se permita tener dentro de sus filas a una parte de la militancia de la ultraderecha infiltrándonos y eso es realmente muy peligroso. O sea, ya estamos infiltrados dentro de la Colombia humana con candidatos propios de la ultraderecha dentro de nosotros que lo que van a buscar precisamente es adquirir unos puestos para hacer corrupción y demás cosas y luego enlodar el nombre, el buen nombre de nuestro partido Colombia humana. Así que a todos y a todas un llamado muy fuerte para que salgamos a denunciar precisamente esos comportamientos que eh, no debemos nosotros aceptar de ninguna manera como militantes y les pido a todos que eh, nos manden información también para nosotros mostrar eh, en nuestro informativo del mediodía en Conecta Colombia porque es importante que nosotros podamos realmente eh, asegurar que las bases del Partido Colombia Humana sean unas bases eh, bien fundamentadas y con los principios que hemos escrito desde el primer día de la fundación del partido así que a todos y a todas un abrazo muy fuerte yo soy Jenner Úsuga les saludo desde París, Francia. Les animo a que sigan luchando, a que sigamos formándonos, a que sigamos nosotros fortaleciendo el partido y que eh, denunciemos todas estas irregularidades que eh, eh, posiblemente se han ido dando en algunas regiones del país. No digo que en todas, pero sí en una gran parte de las regiones del país. A todos un abrazo. Chao, chao, chao.